Hola, este es el primer vídeo del canal y vamos a hacer el, la apertura de la caja que nos ha llegado con las hormigas Y bueno, veréis que tiene aquí, contiene animal vivo, ha llegado muy rápido, ha llegado muy bien Vino por MRV y, y tardó, bueno, tardó más de 24 horas porque lo pedimos un jueves por la noche, el viernes lo enviaron, pero el lunes eh, a primera hora lo teníamos en casa sin ningún problema entonces vamos a abrirlo vamos a cortar vamos a cortar el, el precinto con un cúter con mucho cuidado para no cortar nada que tenga que sea importante vamos con mucho cuidado perfecto vale, ya está queda este poquito ya está vamos a cerrar el cúter siempre con cuidado y abrimos la caja bueno aquí tenemos la caja abierta vale tiene un papel de envolver Vale. y luego viene la factura donde viene todas las cosas que hemos comprado la vamos a guardar y viene todo muy bien envuelto con papel y con un montón de cosas primero vamos a ver esta bolsita pequeña que es lo que contiene? vamos a abrirla con mucho cuidado Bueno, mejor la voy a dejar aquí Sí. vamos a seguir quitando cosas aquí ya veo a, a las hormigas que están aquí pegadas muy bien, ahora las sacaremos y aquí debajo de la caja tenemos el libro de criar hormigas que va a ser nuestra guía durante todo este viaje con, con las hormigas voy a dejar aquí unas instrucciones también de cómo criar a este tipo de hormigas específicamente aquí lo pone instrucciones para criar mesor barbarus que es la hormiga eh, que hemos pedido que es una hormiga que come grano aquí tenemos tubo para conectar el, el hormiguero que hemos pedido a otro hormiguero que tenemos que nos han regalado Hecho, hecho por, eh, por mi tío Alberto, que es un hormiguero hecho casero con metraquilato, que os enseñaremos en otro vídeo cuando lo conectemos. Vamos a dejar el tubo aquí. Y ahora vamos a lo importante, que es primero sacar a las hormigas. Vamos a sacar esto y vamos a quitar la caja y dejar el hormiguero aquí y lo primero que vamos a hacer es sacar el tubo de ensayo con las hormigas para verlas con mucho cuidado cortamos el precinto que está alrededor del tubo de ensayo y para que no se pongan muy nerviosas porque las hormigas les molesta mucho la luz voy a dejarles esta, esta tira de precinto tapando y las vamos a mirar por este lado Hola, hay un montón de hormigas Este es el tubo de ensayo que ha venido, han venido bastantes, con bastante cantidad. Veo que tienen poquita agua, o sea que hay que mudarlas rápidamente al hormiguero. Y ahora vamos a abrir todo este recinto para ver el hormiguero. Bueno, ya tenemos, ya tenemos el hormiguero. Vamos a enseñarlo a cámara. Es bastante pequeñito, pensábamos que era más grande, ¿verdad? Y, pero bueno, es fantástico porque es suficiente para ellas y además como tenemos otro hormiguero más, pues es estupendo. Vamos a quitar este esta cinta y aquí vemos una tapa para la caja de forrajeo, que es esta y ahí está la caja de forrajeo que está unida al hormiguero me imagino que esta estas paredes blancas se podrá quitar ya lo miraremos sí esto es una, una pegatina que se puede quitar ahora mismo es blanco como podéis ver pero se podrá quitar pues para ver para que sea transparente y poderlo ver se ve claramente aquí que es una pegatina que se puede quitar aquí están los agujeros de conexión para conectar la caja de forrajeo a otros hormigueros si queremos y aquí está el tupper pequeñito donde se les pone agua para que mantener el hormiguero húmedo fantástico y ahora vamos a mirar qué contiene la bolsa con las cosas que hemos pedido vamos a abrirla Y vamos a ir sacando poco a poco las cosas que tiene. Esto primero que tenemos aquí es un comedero y un bebedero. Que son bastante grandes. Yo creo que son, de hecho, demasiado grandes para la caja de forrajeo que tenemos. Con lo cual tendremos que buscar una solución para usarlos. Pero bueno, eso ya lo buscaremos más adelante. Que igual es hacerles una caja de forrajeo más grande y conectarla para poder meter este este comedero que como veis tiene distintos habitáculos distintos agujeros para poner eh, los líquidos o lo que queramos ponerle y un par de tubos de ensayos para ponerle el agua vale. luego tenemos aquí un bote que es jarabe proteínico esto es jarabe proteínico para alimentarlas ¿de acuerdo? fantástico para que coma la reina aquí tenemos aceite mineral no sé si se lee ahí está, aceite mineral que se utiliza como antifugas y que en el próximo vídeo cuando pongamos las hormigas en el hormiguero lo usaremos y veréis cómo se usa y para qué esto es agua miel que les gusta mucho a las hormigas y que también nos sirve para alimentarlas y por último tenemos y por último tenemos dos tapones dos tapones que utilizaremos para poder tapar vamos a verlo dos tapones que se usan para tapar las salidas del hormiguero que no utilicemos hay, hay que ver cómo funcionan porque creo que son un poco demasiado grandes hay que hacerlo con mucha fuerza pero bueno, ya lo probaremos en su momento cuando montemos el hormiguero primero lo que, primero que hay que hacer es preparar todo el hormiguero, buscar una tapa de cartón para taparla bien y luego ya pondremos las hormigas y haremos el resto pues nada, esto es el primer vídeo del canal espero que os haya gustado mucho y seguiremos informando